Buceando en archivos, sumérgete en las historias detrás de los documentos de los archivos estatales. Querido Don Luis, esta mañana llegué a un acuerdo con Picasso. A pesar de la resistencia de nuestro amigo a aceptar subvención alguna de la Embajada por la realización del Bernica, ya que hace donación de este cuadro a la República Española, he insistido reiteradamente en transmitirle el deseo del Gobierno de reembolsarle al menos los gastos en que ha incurrido en su obra. He podido convencerle, y de esta suerte le he extendido un cheque por valor de 150.000 francos franceses, por los que me ha firmado el correspondiente recibo. Aunque esta suma tiene más bien un carácter simbólico, dado el valor inapreciable de alianza en cuestión, representa, no obstante, prácticamente una adquisición del mismo por parte de la República. Estimo que esta fórmula era la más conveniente para reivindicar el derecho de propiedad del citado cuadro. Con estas palabras se dirigió Max Sau al embajador de la República en París, Luis Araquistáin y con estas vamos a empezar el podcast de Buceando en Archivos. Hoy nos vamos a sumergir en unos documentos del Archivo Histórico Nacional de la mano de Antonio Lerma, que es el jefe de descripción de dicho archivo. Eh, bienvenido, Antonio. Gracias, Alba. Encantado de estar con vosotros. Primero, yo quiero que nos cuentes un poco eh, qué son las piezas del mes del Archivo Histórico Nacional ¿Y por qué este mes de abril de 2023 le habéis dedicado una a, a estos documentos que están relacionados con VICAS? Pues la pieza del mes del Archivo Histórico Nacional es una de las iniciativas de difusión que cuentan con más tradición en nuestro archivo. Eh, todos los meses, por diferentes motivos, a veces porque son documentos pues, que se han restaurado o son documentos que están relacionados con una medida importante, o porque se ha publicado en pares la, la agrupación documental a la que pertenecen, pues el Archivo Histórico Nacional aprovecha para dar especial difusión a algún documento destacado. A veces son documentos que están relacionados con personajes o con conocimientos históricos muy relevantes y muy conocidos y otras veces son documentos que quizá pues, tradicionalmente es, no, no, no han llamado tanto la atención, pero se aprovecha esta iniciativa para darlos a conocer al gran público. Además de publicarlos en pares y de dedicarles un espacio exprofeso en nuestra web, también aprovechamos para exponerlos en el vestíbulo de entrada de nuestro archivo. O sea que tenemos que estar atentos cada mes eh, a la página web, a las redes sociales y también podemos venir a ver esos documentos al Archivo Histórico Nacional. ¿no? Exacto, eso es. Podemos aprovechar y en el vestíbulo hay una vitrina en la que, va a estar ese documento o esos documentos expuestos al público, a todo el que esté interesado en venir a verlos. Y además, pues va a poder recoger un pequeño folleto explicativo, una pequeña publicación en la que el responsable de la pizza del mes explica un poco en qué consisten y por qué se les ha querido dar una especial visibilidad. Y en este caso, el responsable de la pieza del mes de abril eres tú y por eso te tenemos aquí en Buceando en Archivos para que nos cuentes qué documentos tenéis expuestos este mes este mes de abril de 2023. Eso es, este 8 de abril último se cumple el 50 aniversario del fallecimiento de Pablo Picasso. El Archivo histórico Nacional se ha querido sumar a esta celebración y hemos elegido para la pieza del mes de abril un conjunto de documentos especialmente relacionados con Picasso. Son seis documentos que proceden del archivo personal de Luis Arrakistein, que fue un destacado periodista, escritor y político socialista español de la primera mitad del siglo XX y que además fue embajador de la República Española en París a comienzos de la Guerra Civil. Y pues en su archivo personal se conservaron una serie de documentos que muchos años después se dieron al Estado para demostrar la propiedad estatal del Gérnica de Pablo Picasso. Cuéntanos un poco, porque, porque no lo sabemos muy bien. Que sepamos ahora el Gérnica está en el Reino de eh, pero no siempre ha estado allí. ¿Qué pasó? A ver, el, el Gratnica surgió en, en un contexto, la verdad es que muy interesante. Eh, como sabéis, la guerra civil española estalló en julio de 1936 y eh, la República desde el principio quiso movilizar mm, una gran campaña de propaganda al mundo de la cultura sobre todo para intentar llegar eh, apoyos a su causa. Eh, Picasso se comprometió desde muy pronto por la causa de la República. De hecho, en septiembre del 36, el director general de Bellas Artes, eh, Renau, le ofreció la dirección del Museo del Prado, una, una dirección que él aceptó, aunque nunca se trasladó a España para ejercerla. Y con motivo de la celebración de la Exposición Internacional de París, que se va a celebrar en 1937, la República también quiso utilizarla como un altavoz para... Eh, pues bueno, para, para, como instrumento para intentar eh, lograr apoyos y para visibilizar lo que estaba pasando en España. Entonces, eh, la representación diplomática de la República en París se puso en contacto con Picasso a principios de 1937 y lograron llegar a un acuerdo para que él pintase un gran mural para el pabellón de la República en esa exposición internacional. Y así fue como eh, se gestó la Arnica, que la verdad es que tiene un origen bastante legendario porque Picasso, bueno, pues coincide con un momento en el que él tenía un gran bloqueo creativo y una gran crisis personal y familiar. Y él, la verdad, es que logró dar salida a toda esa situación creando una obra de arte, la verdad, que es de las más importantes del siglo XX. Entonces, estamos en el 37, en París. ¿Y qué pasa después de la Exposición Universal? Bien. Después de la exposición universal, eh, el Guernica mmm, no fue recogido ni enviado a España por las autoridades de la República y Picasso desde el principio quiso utilizarlo para conseguir fondos para ayudar a los eh, refugiados republicanos españoles en el extranjero que, como sabemos todos, pasaron por una situación muy precaria y muy difícil. Entonces el Guernica comenzó... Mmm, pues una serie de viajes, el, el, el Gernita en realidad ha sido un, viaje, eh, ha sido un cuadro perdón, muy viajero siempre. Entonces, eh, para llegar esos recursos, primero comenzó una gira por Gran Bretaña a lo largo del año 38 y principios del 39 y Picasso también concibió la idea de enviarlo a Estados Unidos para que en una gira en diferentes ciudades se llegasen recursos para los refugiados republicanos. ¿Y por eso llega al MOMA Eso es, llega a Nueva York. En eh, mayo del 39 ya había terminado la guerra, un hecho bastante curioso que es que en el mismo barco en el que el Guernica cruzó el Atlántico llegó a Nueva York, iba también el presidente del gobierno republicano en el exilio Juan Negrín y de hecho cuando se expuso por primera vez en Nueva York, no en el MoMA sino en, en una galería privada, Juan Negrín fue el encargado de presentarlo. Después de estar en Nueva York fue de gira por varias ciudades y el MoMA lo pidió para una gran retrospectiva que iba a hacer sobre eh, los 40 años del arte de Picasso. Esto ya estamos en el año 1940. ¿Qué sucede? Que, mientras tanto, ya había empezado la Segunda Guerra Mundial en Europa y el cuadro no podía volver a Francia. De hecho, Picasso, durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo en una situación muy precaria. Nunca... Picasso estaba en Francia. Picasso estaba en Francia, tuvo la oportunidad de huir, pero él no quiso huir, él quiso permanecer en París. Entonces fue así como él llegó a un acuerdo con el MoMA y depositó tanto el Guernica como una serie de obras de arte que lo acompañaban, los bocetos preparatorios y una serie de cuadros que él también pintó durante la ejecución y en los, años, y en los, perdón, en los, en los días posteriores y en el MoMA se quedaron eh, pues durante décadas. En los años 50 también el cuadro viajó en una serie de, de exposiciones itinerantes en Europa y en Brasil y pues por fin había quedado ahí en el momo depositado y así estuvo hasta, hasta el fallecimiento de Picasso. Durante la dictadura, eh, ¿hay algún tipo de interés en recuperar el Guernica, las obras de Picasso? A ver, Picasso siempre fue una figura muy odiada por el régimen franquista. Eh, Picasso se había situado claramente del lado de la República Española durante la Guerra Civil y después de la Segunda Guerra Mundial eh, se afilió al Partido Comunista francés y además él participó en diferentes actos de condena al régimen de Franco, con lo cual evidentemente las autoridades franquistas no veían bien a Picasso. ¿Qué pasa? Picasso a esas alturas evidentemente ya era el artista vivo más importante y todo el mundo reconocía la trascendencia de su obra. Además, Picasso era un artista que no había renunciado a la nacionalidad española y él siempre hacía gala de su condición de español y que su arte tenía raíces españolas. Y eso generaba cierta incomodidad en el régimen. Ya de hecho, durante los años 60, había algunos sectores culturales del régimen pues que, se, que, que sí que tenían interés en pues bueno, que Picasso estuviese más presente en su país de origen, pero esto causaba gran incomodidad política. ¿Qué sucedió? En el año 1968 se proyectaba crear en Madrid un Museo Español de Arte contemporáneo, Y entonces el director general de Bellas Artes pensó que podía ser interesante recuperar el Guernica para ese museo. De hecho, lo gestionó internamente y sorprendentemente consiguió la autorización por parte, parece ser que de Carrero Blanco y Carrero Blanco habiendo consultado con el propio Franco. Con lo cual comenzaron una serie de gestiones discretas para averiguar en qué situación estaba el y las obras de arte que lo acompañan. O sea, el régimen se empieza a interesar por intentar traer a España. ¿Y qué pasa? ¿Por qué, o sea, ¿por qué no lo consiguen? Pues porque lo intenta hacer de una forma un poco discreta, que no se sepa, pero esto se acaba conociendo, salta la luz pública y el propio Picasso no se niega. Eh, Picasso, que era una persona que, como os comento, mmm, siempre se había puesto al régimen. Lo que hace es eh, preparar con abogado, con Roland Dumas, eh, una declaración en la que quede claramente establecido cuáles son las condiciones para que el Garnica, para que el Garnica fuese devuelto a España. ¿Y cuáles son? A ver. Pues bueno, <risa> pues, Picasso ya era consciente de que no le quedaba mucho tiempo de vida y que de hecho él sabía perfectamente que él nunca iba a volver a España. Entonces, en este documento que él hace en noviembre de 1970, si no recuerdo mal, él establece esas condiciones, es un documento dirigido al Museo de Arte Moderno en el que él les comenta que, eh, por un lado, el Garnica no se podría separar nunca de las obras de arte que lo acompañaban ni con las que había llegado al museo, que el Garnica solo podría ser devuelto a España cuando se hubiesen restablecido las libertades públicas y que en caso de que él falleciese, la persona encargada de considerar si esas libertades públicas se habían restablecido o no sería el propio Roland Dumas, que sería este abogado de Picasso, que sería una persona sin cuyo placer el cuadro no podía volver a España. Vale, entonces, ¿esta documentación es la que estáis exponiendo aquí, en el archivo histórico, o dónde está esta documentación? ¿Este anhelo de Picasso? A ver, los documentos originales de Picasso no los conservamos en el Histórico Nacional. Esos documentos están en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y en el propio Museo Picasso, que conserva el fondo, el archivo personal de Pablo Picasso, también hay documentos sobre cuál sería el destino de la guernica. ¿Qué sucede? Esta intervención de Picasso bloquea cualquier posibilidad de vuelta del cuadro a España durante el franquismo. Una vez muerto Franco, durante la transición resurge este interés por parte del gobierno español de recuperar el cuadro. Además porque se considera desde el principio que podía ser un gesto muy importante que plasmase la reconciliación nacional después de la muerte del dictador. ¿Qué sucede? Claro, el gobierno español entonces no contaba con prácticamente nada para poder gestionar o para poder avalar una devolución del cuadro a España. Porque contaba solo con lo que había dicho Picasso. Picasso había dicho que el cuadro podría volver a España en esas condiciones. Claro, pero no que tenía que volver, sino que podría volver. Eso es. Vale. De, también es verdad que una vez muerto Picasso comienza un proceso de sucesión muy complicado, una testamentaria muy complicada que se iba a alargar durante más de seis años. En principio, sus herederos reconocen que la Guernica no les pertenece a ellos, que la Guernica está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en unas circunstancias especiales y no, entran, no entra dentro de los bienes a repartir dentro de la herencia de Picasso. Con lo cual, esto y la declaración de Picasso parece que avalan efectivamente que el gobierno español puede reclamar. Claro, pero faltaban las pruebas la prueba documentales para que verdaderamente el gobierno pudiera reclamarlo a Nueva York. Eso es. Eh, ¿Por qué? Bueno, desde el principio no se conocía muy bien cuál era el estatus jurídico del cuadro y del legado en general que había eh, depositado Picasso en el, en el MoMA. Entonces se empezaron a buscar documentos que pudiesen avalar esta solicitud del gobierno español. Pero desde el principio ya quedó claro que en la Embajada de París no quedaba nada y en el eh, archivo central del Ministerio de Asuntos Exteriores también se hicieron búsquedas de documentos sobre esta cuestión y tampoco se encontró nada. Con lo cual era una situación un poco complicada, porque la posible reclamación del cuadro no tenía, digamos... No tenía una base, o sea, no podían. No tenía unos documentos que avalasen esa petición. Entonces, se empezaron a explorar otras vías. ¿Qué otras vías podían ser? Pues intentar buscar entre los exiliados republicanos españoles a ver si ellos habían conservado alguna documentación relacionadas con, eh, con el encargo que se había hecho a Picasso en el año 37. Claro, y aquí entran en juego los documentos, los seis documentos que tenéis expuestos eh, por esta pieza del, de abril del Archivo Histórico Nacional y que queremos que nos expliques. Estos seis documentos mmm, son documentos que eh, pertenecen al archivo personal de Luisa Araquistán. En el exilio acabó por instalarse en Ginebra y, eh, bueno, él fallece y que era el embajador de la República en París. Eso es. A finales de 1936 y principios de 1937. Uno de los principales eh, diplomáticos eh, encargados de gestionar la, la solicitud de devolución de la Granica España, Rafael Fernández Quintanilla, había tenido noticia de que se había efectuado un pago a Picasso por el cuadro, pero no había ningún documento que avalase eso. Entonces él se desplazó a Ginebra y entabló contacto con el hijo de Luis Araquistain, Ramón Araquistain. Y bueno, la verdad es que parece ser que las primeras, los primeros contactos con Ramón Araquistain son infructuosos. Pero llega un momento, en 1978, en el que Ramón Araquistain le muestra a Fernando de Quintanilla estos seis documentos. Y efectivamente son seis documentos que podían apoyar, que podían avalar la solicitud española. Estos seis documentos son tres documentos del año 1937 y tres documentos del año 53. Entonces, eh, los del año 53, que son documentos en el exilio, son, en primer lugar, una carta del exministro de Estado, que era el entonces ministro de Asuntos Exteriores de la República, Julio Álvarez del Valle, a Luis Arakistain, en el que le cuenta a Arakistain qué había pasado con el recibo que había firmado Maxal. Le dice que él no lo conserva, que en el momento en el que cayó la República... Eh, en la primavera de 1939 él no estaba en España y que lo más seguro es que durante la evacuación de Cataluña eh, esa documentación, vamos, ese recibo junto con la documentación del Ministerio de Estado, fuese pues destruida. De hecho, él dice que posiblemente en el bombardeo del Castillo de Ciperas, aunque no lo sabe a ciencia cierta. Y además le envía una certificación de estos hechos al propio Araquistain, que por algún motivo, en el año 53, él estaba interesado en saber exactamente qué había pasado con el recibo. Entonces, aparte de esta carta de Albert del Valle y de la certificación, tenemos una copia de estas clásicas copias que se hacían con papel carbón y máquina de escribir de una carta de Luis Araquistein a Picasso en la que le pregunta por el recibo. Claro, como no la habían perdido para ver si tenía la otra parte. Efectivamente, para saber si él tenía o una copia del recibo o cualquier otra documentación al respecto. La verdad es que es una carta bastante emotiva porque él rememora en esa carta pues cuál fue el último encuentro que tuvieron ellos dos en París, ya una vez terminada la guerra civil, y cuál había sido la situación de Garnica. La verdad es que es un documento muy interesante. Querido amigo Picasso, recuerdo ahora la última vez que nos vimos en París. Creo que fue en abril de 1939, recién liquidada nuestra trágica e inútil guerra civil. Hablamos de muchas cosas, y entre otras del Garnica. Me explicó usted entonces que, clausurada la Exposición Internacional de París de 1937 y al ver que nadie de la Embajada de España se hacía cargo de su obra, la puso usted a buen recaudo en su taller. La noticia me produjo gran alivio al enterarme que su cuadro no había caído en manos de los franquistas. Por otra parte, no era de extrañar que mi sucesor en la Embajada de París, el inefable don Ángel Osorio de Gallardo, no se ocupara en su tiempo de este asunto, ya que, amén de vivir en el limbo de la política, este flamante embajador de la República ignoraba por completo el arreglo a que, en mi nombre, había llegado con usted nuestro común amigo, Max Sau, quien, como usted sabe, desempeñó durante mi gestión en París el cargo de agregado cultural y de propaganda de la Embajada de España. En efecto, al abandonar yo la misma en los primeros días de junio de 1937, recogí todos los papeles y documentos confidenciales, compras de armas, transportes de guerra, informes secretos, estados de contabilidad, etc. Y entre ellos, el recibo que firmó usted a Maxau de la suma que éste le entregó a usted, pese a su resistencia a no aceptarla, en concepto de gastos incurridos en la realización del citado cuadro, de gigantescas proporciones. En realidad, la suma en cuestión, 150.000 francos franceses, no tenía sino puramente un valor simbólico de adquisición de la obra por el gobierno de la República, dada su incalculable cotización en el mercado universal de la pintura pero que al mismo tiempo implicaba y confirmaba en sí su deseo de usted de hacer donación del cuadro a la República. Como reiteradamente me expresó usted su intención de proceder en esa forma en las dos o tres ocasiones en que nos vimos, en mayo de 1937, en el restaurante Chez Franci de la Place de l'Alma, en París. El supradicho recibo firmado por usted, así como el original de la relación de las cantidades entregadas por la caja del servicio de adquisiciones especiales para propaganda de la Embajada de España en París, que obra todavía en mi poder los llevé conmigo a Valencia tras de mi dimisión de esa embajada. A los pocos días de mi llegada a la capital levantina entregué el recibo en cuestión al ministro de Estado de aquel entonces, don Julio Álvarez del Valle, con cuñado mío, explicándole las razones que me habían movido a no dejar ese documento en París, esto es, por motivos de seguridad. El pasado mes de diciembre escribí a Álvarez del Valle, que reside en París, preguntándole por simple curiosidad acerca del paradero del susodicho recibo, que, como digo, le había entregado en Valencia. La respuesta de Bayo, la puede usted ver en la fotocopia de su carta y de su certificación, que adjunto a la presente, de lo sucedido al respecto. En suma, no queda trazo, salvo la citada relación de sumas entregadas por la Embajada de París con fines de propaganda, mi testimonio personal y el de los señores Álvarez del Bayo y Max Sau, del acuerdo que este último combino con usted. De esta suerte, de usted dependerá, en parte, el destino que decida dar al Guernica. Lo importante en este caso es que, tras las vicisitudes de nuestra guerra y de la última mundial, el cuadro se encuentre en su poder de usted y no haya recalado en la España actual, en donde probablemente lo habrían destruido en un auto de fe por su significación política e histórica. Le envía un abrazo muy cordial, Luis Araquistain. En el archivo de Arachistain no conservamos la contestación de Picasso a esta carta, pero aún así es una, carta, es una copia de una carta con, con, con un valor muy, muy importante. Aparte de estos tres documentos de 1953, hay otros tres documentos de 1937, que estos eran los que podían apoyar más la reivindicación del gobierno español. Y Uno es el que hemos escuchado al principio de este podcast. Efectivamente. Esa comunicación, esa nota de Max Saub a Luis Araquistán, Max Saub era el agregado cultural de la embajada en París en el 1937. Luis araquistein era embajador y en esa carta le comenta cómo ha llegado a un acuerdo con Picasso. Evidentemente, Picasso no quiere que se le paguen sus honorarios porque él hace la nación del cuadro, pero sí que acepta una cantidad en concepto de gastos de ejecución. Un poco simbólica, ¿no? Sí, eh, la verdad es que el Gernica era un cuadro por sus dimensiones y por, eh, por, por, por lo que costó incluso. Picasso eh, tuvo que buscar un nuevo eh, estudio para poder efectuar el cuadro. No, el cuadro no cabía, el bastidor con el lienzo no cabía en el estudio que él tenía. Había llevado una serie de gastos asociados y efectivamente él acepta que se le paguen 150.000 francos en concepto de gastos de ejecución, no de honorarios ni por la obra. Entonces, Picasso acepta. Y Picasso eh, acepta eh, el pago, un cheque, y le firma a Maxal un recibo. El recibo no se conserva, pero conservamos esta carta en la que dice Maxal, oye, Picasso me ha firmado el recibo, yo creo que esto además puede servir como un título de propiedad de la obra. ¿Y se conserva algún registro de esos pagos realizados a Picasso? Efectivamente, los otros dos documentos que tenemos expuestos del archivo personal de Araquistein son, por un lado, un resumen de pagos efectuados por la Embajada de París en concepto de propaganda entre octubre del 36 y junio del 37. Además, conservamos una relación detallada de esos mismos gastos en las que figura como la última entrada el pago de 150.000 francos a Pablo Picasso y una notación manuscrita, parece que del propio Araquistáin, que pone el concepto, pone gastos y Entonces, evidentemente, esa relación de gastos era una prueba de que a Picasso se le había pagado una cantidad de dinero por la ejecución del cuadro. ¿Consigue esta documentación? El gobierno español la localiza, ¿vale? pero después se encuentra primero con un primer inconveniente inesperado, que es que eh, Ramón Arakistein está dispuesto a vender el archivo de su padre, pero por una cantidad, una cantidad desorbitada. Entonces ahí comienza un proceso de negociación para poder comprar el archivo, pero al tiempo ya el propio conocimiento de esos documentos permite que la postura negociadora cambie. Porque el claro, gobierno... ahí cambia un poco la, claro, la negociación claro. ante el MoMA, ¿no? Ante el MoMA y ante los, y herederos, y ante los herederos de, de Picasso. Picasso. Claro, está el MoMA, está el abogado de Picasso, Rolando Lumas, está eh, los herederos de Picasso también. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno... En principio los herederos no tenían nada que decir, pero es verdad que eh, ya una vez llegado a cierto punto de la negociación, los herederos empezaron a poner en tela de juicio que hubiese que entregar a España todo el legado Picasso. Decían, bueno, Guernica sí, pero quizá las obras que acompañan a al Guernica en el MoMA, pues eso quizá no habría que entregarlo. Si nos habías contado que Picasso le había dicho a su abogado que quería que todo fuera junto. Efectivamente, pero se pusieron un poquito ya pejideros los, los herederos de Picasso. Eh, entonces, en enero de 1979, Fernández Quintanilla viaja a París y en una de las reuniones que tuvo con Dumas le enseña estos documentos. Y, eh, claro, al ver esos documentos, el abogado de Picasso pues bueno, ve efectivamente que el gobierno español tiene eh, derechos sobre el cuadro y eh, acuerda con Fernández Quintanilla intentar eh, esforzarse todo lo posible para llegar a un acuerdo con los herederos. Los herederos, además, decían que ellos tenían los derechos de propiedad intelectual sobre la obra de Picasso y que, por tanto, no se podía entrar ni el cuadro ni el resto de obras de Picasso que estaban en el legado Picasso del Momo sin su consentimiento. Entonces, bueno, ahí Roland Dumas le dice a Franz Quintanilla que con esos documentos, evidentemente, el gobierno español tiene derechos sobre, sobre la obra y que él se va a esforzar. Pero más adelante, ya en el año 81, la primera del 81, en una reunión de una delegación española con eh, la dirección del MoMA, eh, también tienen que recurrir a estos documentos. ¿Por qué? Porque el MoMA empieza a tener mucho miedo de los herederos de Picasso. Esto es, ellos no se niegan a devolver el Guernica y las obras que lo acompañan, pero tienen mucho miedo de que los herederos de Picasso les pongan un pleito y se quieren proteger. Entonces, claro, Además, tenemos que pensar que 1981 era centenario el centenario del nacimiento de Picasso. Se pues ¿no? hizo todo un poco con estas cosas claro, por algún claro. motivo, ¿no? El gobierno español quería aprovechar el centenario de Picasso para que el Garnica volviera. viniese a España, mm -hmm. se devolviese al gobierno español y viniese a España. Bueno, no volviera. Claro, no había, hasta, claro, vez, no no había estaba... estado nunca en España. Es una devolución al gobierno español, pero el cuadro no vuelve porque no ha estado nunca antes en España. Entonces, claro, el MoMA está muy reticente porque los herederos de Picasso no quieren dar el visto bueno y ahí sí que se quiere forzar la situación y la delegación española presenta sus documentos y curiosamente una de las especialistas en el, en el tema, Genevieve Tussel, nos cuenta cómo al ver los documentos, William Rubin, que era el director del MOMA, expresó la misma expresión que había utilizado más al verlos. Tira, esto lo cambia todo. Claro. Esto es, esos documentos evidentemente reforzaban la petición española y ante esos documentos ya quedaba poco que alegar. Y efectivamente el MoMA aceleró todo el procedimiento y en septiembre del año 81 se devolvió el GERNICA a España. ¿Podríamos decir que gracias a estos documentos eh, podemos ver el GERNICA en España? Efectivamente, fue gracias al valor probatorio que tienen estos documentos que eh, la reclamación española de propiedad sobre Guernica y sobre las obras de arte que lo acompañaban, fue, quedó definitivamente demostrado y efectivamente el cuadro volvió a España. Entonces, eh, o sea, los archivos no son solo depósitos de papeles viejos, ¿no? Por supuesto. O sea, ¿No es donde van todos los papeles después de haber finalizado el trámite administrativo, y su valor administrativo? No, los, los archivos lo que, lo que conservamos son documentos que son el testimonio de eh, actos y que sirven también para el ejercicio de derechos. Y en este caso pues es eh, un caso evidente de ello. Unos documentos que habían servido hacía ya muchos años para el fin para que habían sido creados fueron decisivos a la hora de demostrar los derechos que tenía España para la devolución de un legado cultural de un valor incalculable, que es algo que a lo que España no habría podido tener acceso de otra forma. Y estos documentos, en este caso, están en el archivo Histórico Nacional. Efectivamente. De hecho, y, y ayudaron a, a unos derechos del, del gobierno español, pero el patrimonio documental español eh, está accesible a todos los ciudadanos. Por supuesto. Todo el mundo puede pedir documentación, consultar. Por a ver, evidentemente, los... Archivos somos unas instituciones abiertas y evidentemente en este caso era para unos derechos del gobierno español, pero tenemos que pensar que eh, el ejercicio de nuestros derechos más cotidianos se basa también en eh, poder probar eh, pues bueno, que, que, que somos depositarios de serie de derechos y eso se hace a través de documentos. Los documentos lo que hacen es testimoniar procedimientos administrativos que a nosotros nos capacitan para demostrar eh, pues bueno, mmm, cosas que han acontecido en el pasado o que han acontecido en nuestra vida y en base a las cuales nosotros podemos solicitar, reclamar o ejercitar determinados derechos. Además de que encontremos, sí. evidentemente, documentos que nos puedan parecer muy curiosos o de, de importante valor histórico, no nos hay, tenemos que olvidar del valor. Hay un valor informativo, claramente. Entonces, los documentos nos cuentan cosas y son eh, testimonio de historias que han pasado en el pasado. Pero también los documentos son soporte de Procedimientos administrativos, derechos de ciudadanos, responsabilidades también de ciudadanos y de la propia administración. Y por tanto, sin ellos, eh, pues bien, el ejercicio de cuestiones muy cotidianas y de trámites muy cotidianos no sería posible. ¿Y esto es un ejemplo, esta pieza del mes? ¿tán? Sí, esta pieza del mes quizá digamos que es un ejemplo muy espectacular de la capacidad del poder que pueden tener los documentos. ¿eh? Además, estos documentos ya eran documentos conocidos, algunos de ellos se han expuesto muchas veces, como por ejemplo la relación de gastos que justificó, ¿no? donde venía especificado el gasto de térmica, pero yo creo que es la primera vez que se exponen los seis juntos. O sea, es un momento bastante especial que, que tenéis para, para venir al Archivo Histórico Nacional y ver este conjunto de documentos expuesto. Eh... Yo creo que es una oportunidad. O sea, para todo el que le guste, porque tiene unas inquietudes culturales y pues tenga cierto gusto por el arte contemporáneo y interesa un poco la historia que ha tenido el Guernica. No solo vale la historia del cuadro, la historia de Picasso, la historia de la transición en España, porque bueno la vuelta del Guernica sí que se le, se le quiso dar y se consiguió que fuese ese gesto de reconciliación ¿no? en el año 81 pues va a tener la oportunidad de ver esos seis documentos por primera vez expuestos juntos aquí en el vestíbulo del Histórico Nacional. Y he visto también que tenéis una serie de fotografías expuestas en, en la vitrina. Sí, porque en el Histórico Nacional, en el Archivo Histórico Nacional, también tenemos la fortuna de conservar el fondo de Javier Tusell. Javier Tusell fue un candidato de Historia Contemporánea de la UNED, pero que precisamente eh, durante toda la operación, para conseguir la devolución de Guernica fue director general de Bellas Artes, con lo cual digamos que fue uno de los pilotos de toda la operación. Entonces en el Histórico Nacional conservamos eh, su archivo personal y en él hay muchísima documentación relativa a el la, proceso. Eh, ¿no? Entre esta documentación hay una serie de fotografías sobre el desmontaje del de Guernica en el MoMA de Nueva York y su montaje en el casón del Buen Retiro en Madrid. Porque el primer destino del Garnica fue el Museo del Prado, no fue el Reino Sofía. El Reino Sofía se trasladó en 1992. Entonces, bueno, estas fotografías, ¿no? esta documentación, que es complementaria a la del archivo de Luis Araquistén, también está aquí en el Histórico Nacional, y también eh, hemos expuesto en una vitrina adjunta a, a la de la pieza del mes, algunas de estas fotografías. Por lo cual también puede ser muy interesante para las personas que vengan pues, ver un poco también un testimonio gráfico, gráfico un testimonio efectivamente, gráfico. De, de esta operación. Pues yo creo que nos has convencido, Antonio. <risa> Esperemos que mucha gente eh, venga al Archivo Histórico Nacional, no solo por esta, por esta ocasión, sino por más. Pues nada, muchísimas gracias, Antonio. Yo creo que tu, tu magnífica explicación eh, nos ha servido muchísimo. Espero que la gente le despierte curiosidad por venir a los uh -huh. archivos y por conocer un poquito más de nuestra historia. Gracias a vosotros. Por hoy salimos a la superficie. Recarga la botella de oxígeno para la próxima inversión de nuestros fondos. ¡Te esperamos!